Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Elcías Alexander. Tengo 23 años de edad. Soy profesor de educación primaria intercultural. Buenas noches, James. Acá son las 6 y 34 pm. Disculpe por enviarle tarde el video. Lo que pasa es que yo no tenía un, un teléfono que tenga. Acá está buena René. Plama. René, ¿por qué quieres aprender inglés? Para aprender más idiomas y ir a, a Estados Unidos a poder hablar. Darío, ¿por qué quieres aprender inglés? Porque te gusta y porque te gusta viajar. ¿Cuánto da 8 por 8 9x9 Sabe, verdad? Ahorita estoy acá eh, en un colegio, podría decirse así, en una escuela eh, con mejores instalaciones. Hola, señor Jay. Le agradezco, Jens, que tenga un bendecido día, que todo le salga bien en el nombre de Dios y que todo lo que usted haga prospere para bien. Eh, gracias por, por enviarme el link para ingresar a, a la página oficial de Sherlengo. Eh, gracias por todo. Bendiciones. Saludos desde Guatemala. dos libros para usted el idioma español para que usted aprenda a leer Hello, a, yo, no a? tienen que hacerlo